Saludos, te habla tu representante del Distrito 25, Ponce Juanadías y Jayuya, Domingo Torres García, para invitarte a participar este próximo 25 de julio de la conmemoración de los 70 años de nuestra constitución. Ven junto a tu familia y acompáñanos a celebrar nuestra Carta Magna en el lado sur del Capitolio desde las 3 de la tarde. Te esperamos.